les voy a contar un secreto la tierra, la madre tierra está viva y no solo eso dice que en el interior de la tierra reside una gran serpiente de luz una serpiente que puede estar enrollada en silencio o que puede desplegarse en una danza pero ¿saben qué? En vez de seguir hablándoles de todo esto, mejor se los cuento con un cuento. ¿Quieren?